Como lo habíamos anunciado a un inicio, sobre todo a los estudiantes, tal vez a quienes ya terminaron el colegio, la pasada gestión, ya son bachilleres y muchos de ellos, muchos de ustedes, tal vez están pensando y no tienen definida la carrera que van a estudiar. Esta convocatoria no solamente es para bachilleres, también es para universitarios. Es una convocatoria que ha lanzado el Museo Nacional de Historia Natural para que puedan ser voluntarios en las diferentes ramas. Pues estaremos conociendo estos detalles hasta cuando uno tiene tiempo de poder inscribirse a continuación. Para ello quiero presentar a la licenciada Vilma Mangulo, educadora ambiental, que después de mucho tiempo nos está acompañando. ¿Cómo está? ¿Cómo está, Buenas Norelita, Augusto? Buenas tardes. Pues contenta de estar nuevamente en tu canal y como siempre tenemos puesto apoyo, ¿no? Para todas las actividades que en el museo estamos realizando. Ya nos tenía bastante abandonados, los estábamos sí. extrañando. <risa> claro, claro. Y ahora estamos empezando este 2019 con todo. Tuvimos una, un 2018 con bastante movimiento, sí. bastante actividades que hemos hecho estado informando a través del lado verde y ahora este 2019 también el museo con muchas sorpresas como este voluntariado. Claro que sí, bueno aparte del voluntariado también es una, tenemos una gran cantidad de actividades que ya te vamos a ir mencionando y pues también vamos a, a acudir al canal para que puedas hacernos cobertura. ¿no? Claro que sí, con sí. mucho gusto. ¿En qué consiste específicamente este voluntariado? Bueno, este voluntariado ya se está desarrollando como tres años es, eh, está dirigido a estudiantes de las diferentes carreras de la universidad, diferentes universidades, no solamente las públicas. Y pues eh, realmente el voluntariado es muy importante porque nos apoyan en el museo. No, no es tan eh, grande los requisitos que nosotros pedimos para ser voluntarios del museo. Es pues una responsabilidad, voluntad, apoyo, dinamismo de parte de las personas que se presentan al voluntariado. Y los requisitos es pues una carta de presentación, su hoja de vida, eh, fotocopia de su carnet de identidad y su fotocopia de, si es que está en la universidad, la fotocopia de, de, ¿De la, matrícula, de la ah. matrícula, ¿no? Y eh, todo eso lo presentan en un folder amarillo hasta el 23 de marzo. El 23 de marzo se realiza la evaluación de la documentación y pues eh, se les llama una pequeña entrevista y luego ya eh, se les capacita, se les da un taller de inducción al voluntariado eh, durante cuatro días, ¿no? Por las diferentes unidades que tiene el museo, el área de paleontología, ahí tenemos lo que es la parte de vertebrados, invertebrados, con clases dinámicas, charlas. Luego tenemos el área de zoología, que está dividido también en la parte de invertebrados y vertebrados, ¿no? Y pues en la parte de vertebrados ya tenemos aves, mamíferos, reptiles, todas las áreas que hay. Y también está el área, la unidad de botánica, ¿no? Eso es pues, lo que tenemos en imágenes. Eso, donde, eh, claro que sí. El área de botánica, eh, generalmente nos apoya la licenciada Mónica Ceballos. Y también eh, la unidad de difusión que está a cargo de la licenciada Dagnes Salvatierra, quien nos apoya en la parte de las charlas sobre lo que es museos, museografía. ¿no? Y pues no tiene que faltar lo que es el manejo de grupos. Este manejo de grupos nos apoya lo que es la licenciada eh, Susi Sibila, ¿no? la que siempre nos está apoyando en darnos la charla para ver cómo van a recibir a los visitantes en el museo. Entonces, con todo este taller, los voluntarios ya están capacitados para poder desenvolverse en el museo. Y después que ya forman parte del museo, ellos reciben también la parte de capacitación de cómo ellos deben cuidar las muestras. La curaduría de las muestras. Claro, ¿no? porque eso no es nada sencillo. Nada además. sencillo. Entonces, ellos es una prueba que ellos tienen, ¿no? Porque van aprendiendo cómo tienen que cuidar las muestras, cómo hacer la curaduría. Estos voluntarios, eh, te comento que participan en una diversidad de actividades. ¿Ya? Por ejemplo, en, este, eh, en estas actividades que sí. ellos forman parte, um, también reciben delegaciones, no? visitas de diferentes unidades educativas claro eh, que van que hasta sí. el museo. ¿Ellos están capacitados también para poder guiar a los niños? Claro que sí, desde el recibimiento. Ellos los reciben a los niños, les dan las explicaciones y pues les van llevando grupo por grupo a hacer el recorrido en todas las instalaciones del museo. Son tres años ¿no? que ya están con este voluntariado. Tres años. ¿Cómo les ha ido hasta el momento? Bueno, nos ha ido bien, ¿no? Tenemos eh, voluntarios, no una gran cantidad, pero sí tenemos 10, 8 voluntarios, pero nos gustaría tener más, ¿no? Para poder hacer muchas más actividades, porque no solamente los voluntarios participan en el viaje, ellos nos acompañan a las ferias dom dominicales, a las ferias que se realizan en la universidad, como ser la actividad de física, puertas abiertas, luego nos acompañan a las unidades educativas, hacer las actividades que tenemos, en el museo y también nos acompaña en un proyecto que ya anteriormente habíamos mencionado, el Museo Bato Escuela, a esa actividad también nos acompaña. Entonces eh, realmente los voluntarios tienen una infinidad de actividades, no ellos nos ayudan también en el arreglo de, de las exposiciones, hacen inclusive hacen los origamis, una infinidad de actividades, ¿no? Realmente eh, los voluntarios son bien importantes también dentro de lo que es el museo. A lo largo de todo el año uh -huh. ellos eh, forman parte de estas actividades, son voluntarios todo el año. Puede eh, ¿Y una vez que termine el año uh -huh. ahí finaliza el voluntariado o puede volver a formar parte, eh, bueno, en este caso ya el 2020? Claro que sí. Eh, los voluntarios... Eh, al cabo de las 120 horas que cumplen, ah. ellos reciben un certificado como voluntarios del museo. Pero al mismo tiempo reciben otro certificado por haber pasado el taller de inducción del voluntariado. Ahora, si desean continuar con el voluntariado, entonces se les da otro tipo de certificación. Tenemos tres voluntarios que continúan, ¿no? nos van apoyando, inclusive en la catalogación de, de las muestras que hay en el museo. Realmente uh, es bien importante porque participan en una gran cantidad de actividades. ¿no? Y sabemos que este año también se van a estar sumando no solamente universitarios que tal vez están estudiando alguna carrera o que tenga que ver ¿no? con el voluntariado que se hace en el museo, sino no importa la carrera que usted estudie. Si es bachiller y no sabe todavía qué estudiar, esta es una buena opción. Con el voluntariado podría decidirse por alguna de estas ramas. ¿Algún número telefónico donde puedan comunicarse? Eh, al teléfono del museo que es el 279 5364 esta convocatoria que estamos lanzando la lanzamos dos veces al año en el mes de febrero y en el mes de agosto no si no tiene la oportunidad de alcanzar digamos este voluntario pueden hacerlo también en el mes de agosto y ¿no? las inscripciones es solamente hasta este hasta mes, el 23 de hasta el 23 de marzo son ah. los los documentos que tienen que presentar y después ya se va realizando todo el proceso para ya formar parte del voluntariado. ¿Se hace algún tipo de evaluación? Más que todo el interés el, el por qué ellos quieren ser voluntarios. ¿no? Entonces eh, eso es bien importante para nosotros, ¿no? eh, conocer por qué quieren ser voluntarios, ah. qué es lo que les ha llamado la atención uh -huh. para poderse presentar. ¿Y el museo está ubicado en? El museo está ubicado en la calle 26 de Cota. Perfecto. Muchas gracias, licenciada. Ah, no, pues a ti, Lorenita, muchas gracias. Ya te vamos a estar visitando en otra oportunidad, porque tenemos la otra actividad que es la Hora del Planeta también, que la estamos eh, ya un poco organizando con unidades educativas para poderlo dar a conocer. Entonces es un compromiso que la vamos a claro tener en una próxima sí. visita. Que tenga claro buen día. Sí, Abrígase porque está lloviendo y hace mucho frío. Eso sí, de <risa> de gracias, Lorenita. Gracias, gracias por la visita. Igualmente. Permítanos hacer una breve pausa, aguárdenos unos instantes. Ya regresamos.